Muy buenas, en el vídeo de hoy quiero dar tributo y homenaje a Gedi Lamar eh, posiblemente una de las actrices más hermosas de todos los tiempos del cine eh, interpretó en el 49 Sansoni y Dalila pero también ingeniera de telecomunicaciones e eh, inventora de Bluetooth y de Wi-Fi al menos de una versión previa de ambas tecnologías sin Gedi eh, Lamar eh, las conexiones de ancho de banda ...que tenemos en todos en nuestras casas... ...y que son tan necesarias para nuestra cultura digital... ...no serían posible Esta austriaca que nació en 1914 y murió en el año 2000 para mí es uno de los personajes de la historia reciente más importante y sin duda alguna si hubiera sido contemporáneo a, a ella hubiera eh, sufrido un profundo eh, amor platónico por, por esta gran mujer, eh, inventora, ingeniera, ingeniera y actriz que es absolutamente polifacítica y mucho más allá de Bella con una inteligencia absolutamente destacable. Eh, Heidi Lamar siempre la suelo nombrar en en mis clases con emprendedora, eh, con emprendedores, quería realizarle este tributo y, y este homenaje. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste eh, por la humanidad. Y a vosotros espero que si os ha interesado, eh, os le deis me gusta a este vídeo y compartáis y por supuesto os paséis por eh, la entrada de Wikipedia de, de Hedy Lemar porque es un personaje muy a tener en cuenta. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.